Local primero, eh, ingeniero, local o nacional la noticia, local, eh, eh, Blackie, local o nacional, señores, vámonos local, vámonos local, señor director, escúcheme ahí, vamos a tener que cambiar el orden de la noticia, porque nos vamos a ir local, entonces, si nos vamos local, nos vamos con la noticia, señor director, con la primera, el director de salud pública, el nuevo director regional. No, local, no, eso no es. ¿Eh? De salu eh, eh, eh. No, no, eso ¿Eh? no, señor director Pues yo le mandé los números eh, ¿Qué pasa, José? José, no, él lo tiene Ahí, ¿Qué pasa, José? Así, ¿eh? No, no, no, él tiene que leer el chat José, así no, José, así no Miren, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez Señor director, si me cambia la imagen Muy buenos días no, a, el, a el todos Ok, ok, ahora sí, ya nos sintonizamos, señor director Ese es el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, quien es el nuevo incumbente de salud pública. Él convocó en el día de hoy una rueda de prensa con los medios de comunicación para dar informaciones importantes, entre ellas cómo recibió la institución. Vamos a escuchar, señor director, para luego decirle lo que pasó ahí. Muy buenos días a todos los amigos periodistas que nos acompañan en esta, en esta Sean todos bienvenidos y bienvenidos hoy les estamos convocando a esta rueda de prensa para nosotros informarles del levantamiento que hemos hecho en esta institución en los primeros 30 días que hemos asumido esta función. Con relación a los pasivos, es decir, a eh, pagar, nosotros tenemos una deuda acumulada por pagar de 19 millones de pesos 354 mil 699 que ha sido invertida en la mayoría de los casos de facturas que nosotros estamos evaluando y que posteriormente creemos que podría aumentar más de lo establecido en segundo lugar Ustedes saben que como institución, eh, los vehículos son los medios de transporte en una reunión regional que nos facilitan el trabajo y la comunicación. Hemos encontrado una flotilla de vehículos totalmente destruida, destruida por el mal manejo y la falta de cuidado y mantenimiento en cada una de ellas. 34 inversores dañados completamente, por negligencia de la misma institución. 27 plantas que fueron también mal manejadas y por ende casi la mayoría están en condiciones que no son muy eh, recomendables. Escuchamos, eh, veloz, al doctor Rafael de Jesús Rodríguez Cruz, quien es el nuevo incumbente de salud pública, el director. Ahora, yo quiero... Que tú escuches la, la siguiente declaración que él dio, aparte de esa deuda que él habló de 19 millones de pesos, vamos a escuchar para que ustedes de sus propios labios vean cuando él dice que están cobrando muertos y gente que no trabaja. Vamos a escuchar, señor director. Nóminas no, que nosotros tenemos aquí en Recursos Humanos, aparecieron también un sinnúmero de personas que no están en el país, que están fuera y otros en el interior e inclusive hay unos cuantos muertos que también están a cobrando y están en nómina aquí posteriormente cuando lo consideren el lugar podrían pasar por recursos humanos porque es una falta de respeto en virtud de lo que establece la ley suministrarles esos datos pero lo tenemos qué tiempo doctor tiene esas personas cobrando quién sabe no se sabe no sabemos que nosotros llegamos a... qué harán ustedes entonces inmediato? no ya eliminarlo completamente de la nómina desvincularlo como se llama Estamos viendo, ¿verdad? Se siguen destapando y eso, que eso es en, en la Regional de Salud de, de, de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. Imagínense ustedes en el país, veloz, cómo está la situación. Pero ¿qué sucedió esta mañana en esa rueda de prensa? Que ahí que quiero llegar. En medio de la rueda de prensa llegó el ex encargado o el contable administrador de salud pública, de la Regional uh -huh. de Salud Pública. Sí, y vamos a escuchar señor director lo que dijo ese ex funcionario de salud pública de, de la provincia de Duarte eh, vamos a escuchar señor director guardamos por, la, por el proceso de transición para que cuando llegaran las nuevas autoridades asignaran una persona al tema de quién iba a manejar la caja chica no es porque no hay fondo hay fondo suficiente con qué asumir la caja chica ahora bien si no tenemos una persona porque solamente teníamos una sola asistente y no podía cubrir todas, o sea, las la dos partes. Por tal razón, esperamos que llegaran las nuevas autoridades con responsabilidad para que asignaran una persona. Por tal razón, nosotros tenemos ahora mismo, cuando se le entregó el informe al doctor, 29 millones de pesos que lo tenemos en banco, que precisamente vienen destinados ...para diferentes eh, renglones a inversión. Sí. Eh, por tal razón, sí tenemos dinero. Cuando si tenemos 19 millones de pesos de deuda y tenemos 29... ...lo que significa que tenemos dinero con que pagar las deudas... ...que realmente tiene por traer de esta regional de salud. Pedro Pablo... Entonces, ¿a qué atribuye esta denuncia el doctor? El gerente administrativo. El licenciado, ¿a qué usted atribuye entonces que el doctor diga que no... Bueno, entonces, el que no han evaluado bien... ...no han evaluado bien la documentación entregada... ...con un informe que nosotros hicimos... Junto a la directora Miguelina Vargas, donde eh, le entregamos con todas las evidencias, y ahí están también, por ende, todos los expedientes con todos los avales en que se invirtieron, porque para serle honesto, hay algunos expedientes de esos que no corresponden a la gestión de Miguelina Vargas, sino que vienen con, de la gestión pasada. De... Vean acá, y la final, no, el juego no era ayer, ¿de, de los Lakers, Miami. ¿Pues tú pareces los Lakers, Miami? ¿Eh? A correr Señores, esto fue ahorita, esto es caliente. Pedro Pablo era el gerente administrativo de la pasada gestión, que es contable. Llegó a la rueda de prensa y desmintió al nuevo eh, incumbente, a Rafael. Y dijo, lo dijo él, que tienen 28 millones de pesos en banco y que si hay una duda de 18... No que es su... De su gestión, de la anterior gestión Ajá, hay 29 millones en banco uh -huh. Si hay una deuda 18 Hay para pagar el sobra Claro ¿Y, ¿Y en quién creo, Veloz? ¿Y ahora qué hago? ¿En quién creo? Eh, ¿eh? Bueno, no porque es una rueda de prensa Alguien lo dijo Pero eso Recuerda es, que hay empleados todavía de la, de la pasada gestión Es ¿Eh, Veloz eso se resuelve fácil, eso simplemente ah, hay que publicarlo. Dígame, dígame oficiales. cómo resuelve, veloz. Claro, porque el, el pasado el señor Pedro Pablo, es el que se llama. Sí, sí. Dijo que no han revisado la documentación adecuadamente. No, pero un momentito, un momentito. Así ah, no. Eso es lo que él dijo. Entonces, sí, ¿qué espérate, es lo que hay que hacer? Un momentito, un momentito, porque Pedro Pablo no está ahí. Y ya el, el, el nuevo incumbente, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez. Hace una rueda de prensa para decir esto Se supone que él hizo un levantamiento, una evaluación Él no puede Se convocar a los supone, mismos para decir, pero Es, es para la palabra del anterior Con el nuevo ¿Eh? ¿Eh? Se supone que sí Pero es su palabra contra la del nuevo incumbente claro pero Entonces eh, entonces eh, eh, lo que hay que hacer ahora eh, ¿cómo, que dicen ustedes, ¿Cómo que dicen ustedes la juventud? Como, de, como de, decía eh, Un amigo mío ¿Cómo que dicen ustedes la juventud? Eh, hay un bobo hay un bobo. Hay un bobo. bobo. Hey, hay un bobo. Cuidado. ¿Eh? Vamos a abrir las líneas, a ver si algún ex expleado de salud pública, de la regional de salud pública, nos puede dar luz, porque hay un bobo grande. El ex administrador, Juan Pablo, dice que en banco hay 29 millones de pesos. Y el nuevo director de, de salud pública, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez Cruz, dice que hay un déficit de 18 millones en deuda. No. Entonces, eh, está bien. Si hay 18 en deuda y según Pedro Pablo hay 29 en banco, pues yo no sé. ¿Ya no está el dinero? Pero él, él, él dijo que no dejaron nada o simplemente fue una deuda. que no dejan nada, que lo cambió, todo, nada. Y gente muerta cobrando. Y, y gente que no está en el país cobrado. No, pero eso, eso es normal en, todas las, en la mayoría no, eso es de no las normal, instituciones. Eso no normal, por no, eso no es no, O sea, no es, eso es correcto, eso es no, es, no es lo correcto. Eso es corrupción. No es, no es lo correcto, eso es corrupción pero es lo que es. No, no, no me defiendas los comesores. Eso es corrupción. No, pero imposible. Eso es no es imposible. normal, no. Eso es imposible. corrupción. No es normal, Roberto, ah. no lo es. O sea, no es correcto, pero es lo que se ha normalizado. No, no. Eh, se cambio, tampoco, no se van a No se No vamos a soportar, no soportar en este gobierno ese relajo. Y Luis Abinader tiene que espantarlo nace con todos estos ratreros que están haciendo toyo. Mira lo que pasó ahí con. con señores, señores, me, me va de una vaina a mí, me va de una vaina, me va de una vaina. Eh, ahora eh, el presidente tiene que salir a mentira a todos sus ministros. Eh, esto es increíble. Sí. Los ministros de este, de este, de este gobierno eh, eh, eh, eh, meten la patota, la dos patota, la tres patota. Y el presidente tiene que salir a mentirlo. Puesto el fin de mundo. Mira lo que, hace, lo, que lo que dice ahí. el ministro de Trabajo, ¿eh? no hay doble para ninguno de ustedes, ¿eh? no hay doble. El, el, el ministro de Trabajo dice que, pero oye, no, no, oye, que descuento, que descuento, a un descuento. Eh, Eric te vamos a descontar de tu doble, ya tú sabes. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Eh? ¿Eh? Pero no, eso no es nada, eso lo vamos a hablar ahorita. Tengo esta última noticia calientita, señor director, la última que le mandé del ministro Mi Tocayo, mi amigo. ¿eh? El megaministro de salud pública, de, de educación, Roberto Furcal. Tengo llamadita, mi hermano, Roberto furcal El megaministro. ¿Eh? ¿Eh? Buenos días, déjame tomar esta llamadita. Buenos días. ¿Buenos ¿Se fue? Día. Sí, ¿quién no sabe de dónde? Soy de Villarriba, enfermera Juliana Ramírez. Nosotras las enfermeras y los médicos tragándonos un cable porque todavía quedaron de depositarnos los tres nueve y lo que nos han depositado es uno. Y entonces ahí Salud Pública y la regional robándoselo todo. Y va, pero entonces, va, pero cajas, eh, eh, entonces... Mario Lama, eh, eh, el director... Eh, eh, eh, de, de, de vaina de familia de, dijo que eso ya se iba a pagar yo del me servicio nacional de, salud, servicio Mario nacional Lama. de Sa salud Mario Lama dijo él a mí aquí Así. no fue Dike que se lo dijo a otro a mí me dijo ¿eh? no a una rueda de prensa dijo él que eso en los próximos días y a su, su mes casi en los próximos Así días dijo. iban a entregar el pago a las enfermeras y a los y a los médicos ¿Eh? lo, no porque no es un mes son, son tres meses, es un abuso Atención no. Mario Lama ¿eh? Llámame Mario Lama ¿eh? Sí, porque es uno de los locos